Y es que Amelia Vega llora y lamenta no haberle dado las gracias en vida a Johnny Ventura. Vamos a ver. ¿Eh? Ah, no, no, no, no, no. Amelia Vega contó que Johnny Ventura fue una de las primeras personas que le dio su apoyo en su carrera, incluso antes de concursar en el Miss Universo. Sin embargo, lloró al recordar que no pudo darle las gracias públicamente. La también cantante hizo una anécdota del caballo mayor cuando ella era aún menor de edad e iba a participar en un programa de televisión del artista que nunca salió al aire, el legendario artista grabó con la también cantante Tócame la Tambora, un tema de, de su primer disco y con el cual lo estaba recordando la semana pasada cuando pensaba agradecerle públicamente. No lo hice la semana pasada y me toca hacerlo hoy y él no lo va a ver porque realmente era él que yo quería darle las gracias. Pero Johnny, donde estés, muchísimas gracias, expresó la ex modelo visiblemente afectada en las historias de su Instagram. Señores, así es los televidentes que están en sintonía siempre. Ahí están mi querida amiga Luz María y su esposo que están ahí viéndonos. Eh, eh, Telenor, el 10, los osobrosos. Muchas gracias por su apoyo siempre. ¿En ¿Eh? qué año? No recuerdo. Ya, no, no. Vamos a investigar, este Jorge. Vamos a ver los reconocimientos que le hizo el PRM. ¿Qué? ¿Qué al ¿No al PLD. <ríe> Mírenlo ahí, ¿cómo que dice? Léalo, léalo amable. Oh, pero Reconocimiento. Ya, no se ve. Pasa que esa es una foto contrapicada. Por eso está muy mal tirada. Sí, sí, está, está. Sí, sí, pero léalo amable de ahí. Otorga el siguiente reconocimiento al bloque de senadores del PLD por ser el partido más corrupto de República Dominicana. La operación Medusa, aquí, operación coral. No hay bonito que hicieron los lo, reconocimientos, lo recono porque le po se ponen en chincha. Sí, de primera parte por el PLD. Sí, pero fue el PLD que lo hizo primero. Jorge, no Entonces, escúchame. Escúchame. Te estoy hablando que si, si no es una falta de respeto del PLD, cuando tú no dijiste eso, entonces tú eres el defensor del PLD en este país. Pero que tú tenías que decirme eso, amigo, cuando el senador Telibán, este, eh, libán sin vergüenza, sacó eso. Entonces tú vienes a criticar ahora lo de IPRM. Ah. Pero, pero están sometidos. No, es ese problema que ellos le están dando eso. Ah, Están sometidos. ¿Y quieren más sometimiento? <risa> ¿Estoy atrás? Aquí ¿Están no cayendo de el... atrás? Eh, no, es lamentable que jóvenes como tú, te, de, de, de esa rama del PLD. ¿Puedo decir sí, algo aquí en este micrófono? ¿Eh? ¿No entiendes? ¿Quién es que sabe usted en la República Dominicana que el jueguito de los presos no ha caído el primer candidato o precandidato preso? Son segundero, un procurador puede vale. ponerle el PLD cuando gane a cualquiera. ¿Me está entendiendo? No hay un candidato preso. Se está trabajando para eso. Eh. Los candidatos ¿tú ¿Tú ahorita vienen en campaña. Pero se está trabajando con ¿A eso ya. Viene a Entonces, los que ¿A están, que pero los que están presos no van, no valen. Es ¿Eh, por una parte. Ah, no, no, valen, seis, no, seis. Okay. No, no valen, no eso, valen. Oh, esos son empleados no, que no, se quitan y se ponen sí, con un, se, un decreto. No, no, que se quitan y se ponen. Sí, que se estaban robando todos los guayos también. ¿Un un se claro, hasta iglesia hicieron. No, es que ellos no quieren aceptar eso. Tienes tres años para que aguante ahí, y nosotros aguantamos 20. Ya sabe